Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá. Ojalá que les guste es una adaptación del de, uh, tema que originalmente iba a ser los latinos de los uh, caballeros de zodíaco Así que eso ojalá que les guste. Vamos. Saori ha convocado a jóvenes guerreros Valientes justicieros virtuosos en verdad aprendan en a enfrentarse cual bravos gladiadores Por ser los vencedores en lucha sin igual Y pelearán es justo el momento Hasta el final en un combate combatecvento La arena de alegría plena y oscura de su sol Preparen corazones, alisten los sentidos Porque esa origido dará inauguración Al batallar por el gran tesoro. ¿Quién ganará la armadura de oro? Caballeros del Zodiaco, de hombres y grandes seres fuertes son, vienen decididos todos a verse, mas solo uno al final lo podrá lograr. Son los caballeros del Zodiaco, de hombres y grandes seres fuertes son, vienen decididos todos a verse, mas solo uno al final lo podrá lograr. Sí, una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, un aplauso por favor para el gran Ciro Nur. ¡Uh! Sí, a cool, Pancho. pronto que no, que Apróntense el comienzo en la sagrada arena de alegría plena y oscura de su son. Preparen corazones, alisten los sentidos porque esa oriquido dará inauguración al batallar. Por el gran tesoro, ¿quién ganará la armadura de oro? Son los caballeros del zodiaco de nombres importantes, grandes héroes fuertes son, vienen decididos todos a vencer, más solo uno al final. Lo podrá lograr. Son los caballeros, caballeros del zodiaco. De nombres importantes, grandes seres fuertes son. Vienen decididos todos a vencer. Más solo uno al final, lo podrá lograr. Más solo uno al final, lo podrá lograr. Si huaco como a ve, soy no toquida Huaco de otro que me va a sojovitar Sostevo, camito y que na toquida Yomodote, mata solo Ay si ayeru teわかってる Kimi no aši ato ote Ha'kiri si nai ga boku kimi kara yoni i